Los retos son diversos, por ejemplo, los equipos técnicos para radios comunitarias, por pequeñas que sean, son costosos. Y nuestra radio siempre ha trabajado con equipo donado, de segunda mano, con recursos de instituciones y fundaciones en ocasiones extranjeras, pero también hemos batallado con la incomprensión de mucho público eh, de no entender los lineamientos de radios comunitarias eh, no es fácil que la gente acepte que tiene derecho a denunciar a preguntar a expresarse a participar en la programación a ser eh, propietario incluso de los medios comunitarios y por otro lado algunas trabas del gobierno ya mencionaba yo la ley de radio y televisión eh, de grupos tradicionalistas o de grupos políticos a quienes no les conviene que haya libre expresión o funcionarios actuales que no acaban de entender esta idea de rendición de cuentas o transparencia en el manejo de recursos. Actualmente el programa Cabildo Abierto, que es un proyecto original de Real de Teocelo, eh, sigue batallando con funcionarios de todos los niveles que no están dispuestos a informar y curiosamente, leyes de acceso a la información federales y estatales no solo se han quedado cortas en sus postulados, en sus artículos, sino que han sufrido retrocesos. Sentimos que las leyes de transparencia, en vez de avanzar y favorecer al ciudadano, finalmente protegen a gobernantes y a malos funcionarios.